profundo y voy a concentrarme en ese punto visual frente a mí y sentir como todo poco a poco se va concentrando suave y naturalmente, inhalando profundamente. Y exhalando suave y tranquilo. Inhalo. Y dejo que el cuerpo cada vez se sienta como esas nubes livianas, brillantes, tranquilas y al exhalar se siente aún más relajado este cuerpo, inhalo y tomo conciencia de cómo se está sintiendo este maravilloso vehículo, vuelvo a exhalar tranquila y naturalmente, y me permito este instante de paz de tranquilidad de relajación en cada respiración soy consciente de cómo el cuerpo va alcanzando de nuevo un agradable estado tranquilo, liviano, en calma. Mi corazón late a un ritmo agradable. Mis piernas, mis hombros, mi cabeza, poco a poco. Se relaja, se sueltan todas las tensiones y vuelvo a estar aquí y ahora en tranquilidad. Totalmente concentrado en ese punto frente de mí. Todo se vuelve calma, luz, tranquilidad. Yo siento el cuerpo y cada órgano interior en calma. Mi espalda tranquila, mis pulmones suavemente llenándose y vaciándose de aire. Mi corazón latiendo a un ritmo agradable, transportando ese oxígeno a todas partes. Todo mi sistema digestivo se vuelve en calma, tranquilo. Mis riñones, el hígado, la vejiga, todos los órganos también se relajan y se sienten livianos. Bajando finalmente por mis piernas, mis brazos, mis manos y mis pies. Estoy en el más agradable estado de calma. El cuerpo. Se siente absolutamente liviano, como una pluma que flota ligera en el aire, en una brisa agradable, fresca, suave, tranquila. El cuerpo está, como hace tanto tiempo no se sentía, en calma, relajado, tranquilo y voy a centrar mi atención a eso que ven mis ojos frente a mí, a ese punto radiante de luz, como una estrella espiritual que irradia calma, paz, suavidad. Yo Encuentro ahora como poco a poco mi atención se va a ese punto radiante y aquí dentro el alma vuelve a recordar quién soy yo en mi espacio interior, mi espacio seguro para el alma, donde tengo absoluta libertad para ser lo que realmente soy, porque aquí nada ni nadie Puede juzgar lo que soy y yo, el alma, estoy en un estado de paz. Es como si el alma estuviera en el lugar más confortable donde la luz el silencio burbujeante y el sentido de protección eterna. Hicieran que todo lo que soy, mi identidad absoluta del ser, fuera lo que soy en confianza, en seguridad. Incluso con la culpa, mis malas decisiones y mis errores del pasado. Aquí, en mi espacio seguro, el corazón recibe esa paz, como un fuego Como la llama de una vela que enciende Y se intensifica Y al igual que el fuego puede transformar cualquier impureza Siento que mi corazón se llena De amor De calma De paz y ese fuego va limpiando todo ese sufrimiento del pasado. Porque el alma está en este espacio sagrado, libre de sufrimientos, un espacio seguro para existir. Aquí, yo. Logro percibir junto a mí, a la luz eterna, pura, perfecta, insacudible, amorosa, sabia, la luz de mi guía supremo. De Dios, de mi sabio consejero, y al igual que yo el alma, soy energía espiritual sutil, que no es perceptible a través de estos ojos físicos, mi guía supremo, Dios, Alá, Sibú, llamado con tantos distintos nombres, hoy está frente a mí con su energía de calma, su energía de claridad y amor espiritual, cubriendo todo mi espacio interior de paz. Como en un bosque pequeño que deja ver el cielo tan azul, la luz del ser supremo, trae claridad y calma a mi corazón y a mi mente, y a mis recuerdos, y a mi todo, mi ser. Hoy, como esa luz que brilla en un bosque, en un cielo azulado despejado, el alma suprema me hace sentir que en este segundo, hoy, ahora, a pesar de tantos tropiezos en la vida, a pesar de tantos enojos y conflictos que he vivido, este segundo, el alma, regresa a su naturaleza original de paz, Como si toda la huella del pasado, aunque hubiera sido solo hace unas horas, hace unos minutos, quedan atrás en estos rieles de la vida, donde el tiempo nunca deja de fluir. Yo, el alma, esta energía espiritual consciente, eterna, soy capaz de vivir, experimentar y zambullirme de esta paz. en la luz intensa de este cielo azulado que el alma suprema me hace sentir en mi corazón donde estoy, logrando trascender mis errores, me hace sentir que soy capaz de vivir desde esta paz que yo, el alma mi religión mi principio de vida original es y siempre ha sido la paz esa paz absoluta Completa, natural, que es en realidad parte de lo que soy y de lo que siempre he sido. Y que cuando me olvido, me confundo y me equivoco, lo que primero se afecta es... Esa paz, hoy, en este segundo de calma, mi guía supremo me saca de tanta confusión y me lleva alto a la cima de la montaña de mi harto recorrido en esta vida, esas subidas empinadas, esos caminos resbalosos y difíciles, más allá de todo lo que he vivido aquí arriba en la montaña el sol brilla el alma desde arriba ve el camino que ha seguido los aciertos y las perdidas que he tenido pero más allá de todo eso soy el alma eterna, este viajero por la vida que ha encontrado finalmente a mi guía supremo, que me ayuda a sentir que yo el alma del lugar donde provengo y proviene Todas las almas, el cielo nirvana, es la tierra de la paz eterna, donde todas y cada una de las almas están en absoluta paz y me ayuda a recordar y sentir yo el alma en mi propio espacio de paz allí en la tierra más allá del sonido tan cerca de Dios Tan puro, tan tranquilo. En este lugar no hay sensación de tiempo y ya el alma finalmente puede dejar de correr. Aquí no necesito cumplir nada. Aquí puedo descansar y disfrutar de esta paz. Aquí donde finalmente el alma está en libertad. Donde todo el sufrimiento que causé y que tomé de otros, ha quedado atrás, aquí solo hay una paz absoluta, eterna, aquí es donde pertenezco, Y esta experiencia de paz profunda, de mi propia paz natural, es el recuerdo más preciado de mi propio ser. Y es lo que puedo acceder cuando sea que necesite. Mi guía supremo, Dios, está siempre disponible a solo un pensamiento de distancia. Y es esta paz la que trae libertad, claridad y hace que todo fluya. En la vida Suelto el pasado Y estoy lista, listo Para abrazar y retomar mi presente en paz En calma En amor Y con esta agradable sensación de volver a una vida tranquila, a pesar de los cambios y el caos, yo aquí dentro, en mi espacio seguro, vuelvo en paz. Si tenía cerrado los ojos poco a poco, moviendo mis manos y mis pies, Vuelvo al aquí y a la hora. Om Shanti. Vio ir más allá. Dice: ahora debes esforzarte por acercarte a Dios para lograrlo.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 porque no hemos encarnado nos, porque nos hemos encarnado muchos cuerpos y hemos tenido muchas relaciones. La conexión con Dios nos permite mantenernos desapegados pese a estar en un cuerpo e implicados en relaciones humanas. Para lograr tal conexión con Dios, debes desprenderte de todos los apegos pero debes hacerlo con amor. No así, ya no tengo apego, ¿no? Con amor. <ríe> Pide la ayuda a Dios y aprende a desprenderte de ellos. Om shanti.